Primero, mis palabras de agradecimiento a mi amigo Paolo Aldea. Yo fui testigo y cómplice a la vez de cómo se gestó este proyecto allá en el año 2020, cuando él me comentó este sueño, este proyecto de concretizarlo, materializarlo. Y miren, ahora que está dando sus frutos y año a año vamos a ir mejorando en la medida que él me lo permita una mil posición poder sumar con los esfuerzos académicos. Dicho esto, el tema que nos convoca es un tema realmente sensible porque afecta evidentemente la libertad personal. ¿no? Entonces, yo quiero partir sobre una reflexión que va dirigida a los estudiantes. Y digo los estudiantes porque tengo a mi hermano aquí estudiante, que ya bueno, ya ha egresado. Y me preocupa mucho la formación de hoy en día de los estudiantes. Yo recuerdo hace años, estoy hablando en el año 2012, cuando concursaba en las ponencias estudiantiles, sabían los preconadep, trajeron al profesor Gunther Jacobs con su discípulo Polaino Orts y su papá Polaino Navarrete a Chiclayo. Y en aquel tiempo, uno de los estudiantes de todos los medios con promociones, de todas las distintas universidades, se preocupaban por leer los libros y cuando el ponente iba, ¿no? Y luego en los pasadizos te encontrabas reflexionaba sobre sus posturas, sus posiciones, ¿no? cuando el profesor Jesús María Silva Sánchez llegó a Trujillo, hablan derecho penal de tercera velocidad, y todos, digamos, tenían un rigor científico preocupado porque esto vaya uno mejorando y adquiriendo mayor conocimiento. Y hoy, temprano, escuchaba cuando venía aquí, escuchaba con alegría a los ponentes estudiantiles ¿no? hablar sobre teorías que, de verdad, son gratas no perder la rigurosidad científica. Y digo esto porque soy crítico y directo, hoy en día todo el mundo enseña sobre prisión preventiva y a modo de escala te dicen, bueno, lo recogen la idea de la Corte Suprema y te dicen sospecha inicial para aperturar, sospecha reveladora para formalizar, como si fuese un tema de escala, ¿no? Sospecha grave, sospecha suficiente, más allá de todo razonable razonable, eso es todo. Y todos aplauden, se sesgan y ahí quedó el análisis. Entonces, ¿en dónde estamos quedando nuestra rigurosidad científica? Si uno va a hablar de grados de conocimiento, porque en todo momento, los años que he venido hasta acá he venido viendo de olas de moda. ¿no? Hace años la ola del derecho penal del enemigo, que no está mal. Luego vino, se gestó otro tipo de olas, las técnicas de litigación oral, que no está mal, yo también las dicto, no está mal. Después, ya hoy en día, actualmente, el tema de la epistemología jurídica. Hace poco ha estado el profesor Jordi Ferrer Beltrán con un estudio que lo ha traído. Y creo que si uno va a hablar sobre prisión preventiva, mínimamente tiene que atender a los postulados de la epistemología jurídica, mínimamente. Yo estoy trabajando una tesis de, de, del delito de negociación incompatible. Y para hacer esa tesis no solamente me ha bastado la práctica de conocer la Fiscalía de Anticorrupción de funcionarios cinco años trabajando, sino que responsable de lo que voy a proyectar en un escrito, estudié... Ley de contrataciones con el Estado de la Universidad X. Y eso lo hacía también un jurista español para hablar sobre delitos tributarios, se puso a estudiar el tema tributario. Entonces, reflexionemos, estudiemos con rigurosidad los libros, la epistemología, el razonamiento, la argumentación fáctica jurídica. Mi, el profesor juez supremo Neira Flores, fui hace cinco años atrás, mi profesor de la maestría en la San Marcos, me decía, para ganar un caso... Tienes que cumplir tres requisitos. Uno, conocer los hechos. Dos, conocer los hechos. Tres, conocer los hechos. Entonces aquí me dicen, no vienen a la, a, la, a la Corte Suprema, abogados, jóvenes, y vienen a hablarme de la teoría, que la técnica. Señores, esto no es un show, aquí no estamos en el gran show. para, O sea, está bien, se puede hacer, pero con, conectado con cable a tierra de una, de una teoría sólida. Y me dice, ya uno cuando lo escucha, ya me dice, hermano, ya sabe, ya pues que cómo va a salir la, la resolución. Entonces hay que trabajar en ello. Entonces quiero partir primero con esta reflexión antes de dar mi posición sobre la prisión preventiva, porque hasta ahora no he hecho nada, solamente es un tema reflexivo, ¿no? Entonces, para ello voy a hacer el uso de la palabra a mi derecha, ¿no? doctor. <ríe> Bienvenido, doctora. Así que le cedo el uso de la palabra. Como usted se sienta mejor, doctor. En primer lugar, quiero expresar mi saludo desde la Imperial Ciudad del Cusco, para todos ustedes. Para mí siempre es grato poder reflexionar sobre el conocimiento del derecho, epistemología, doctor. El tema es que no tenemos mucho tiempo, y entonces yo quiero, en primer lugar, contestar algunas de las cosas que se han dicho, que he escuchado. La primera, felicitar al doctor Pablo Aldea no solamente por organizar este evento, sino porque siempre ha tenido una idea de convocar a los abogados de las distintas regiones del país justamente para intentar superar la fractura que existe entre la ciudad capital que muchas veces cree que lo sabe todo y las provincias que también tienen lo suyo y algo saben esa fractura que se da al nivel social y político también se presenta en el nivel jurídico. Y lo voy a explicar rápidamente. Un segundo tema que quiero hablar con ustedes es felicitar por haber convocado estudiantes a que den su posición, que las he escuchado atentamente. Porque el estudiante es la reserva moral de la sociedad. Está en manos de ustedes, estudiantes, superar los defectos de este sistema. Gracias por sus conocimientos, gracias por ese ímpetu que han traído, y no decaigan en la tarea. Un tercer tema, claro, directo, es que lo que sucede en la Corte Suprema, incluido el maestro de mi querido amigo, es que existe una, una contrarreforma del nuevo Código Procesal Penal. Los jueces supremos no nos quieren escuchar, por eso dicen, no me vengas a hablar a mí, que yo soy el sabio del derecho. Yo lo conozco todo. Tráeme el derecho a ver si me convences. Y te doy dos minutos para que hables. ¿Has estado en casaciones? Dos minutos, tres minutos, un minuto, medio minuto. Ya sabemos quiénes son. Vienen a las conferencias a decir de garantismo, pero no lo aplican ni en su función ni en sus decisiones. Y nosotros tenemos que luchar para mantener la reforma. Yo no acepto al juez inquisitivo, yo no juez. yo no acepto al juez todopoderoso, yo no acepto al juez abusivo, yo no acepto al juez Dios. No lo acepto, señores, porque eso es lo que le está haciendo daño a nuestro sistema, definitivamente. Y si no revisen las decisiones de la Corte Suprema, que han venido a revertir la propuesta de un sistema acusatorio que es mucho mejor que el inquisitivo pero decisiones tomadas bajo discurso garantista, pero bajo efecto inquisitivo. Cadena de custodia, ¿no? acuerdo plenario, los genios de la Corte Suprema. El rompimiento de la cadena de custodia no excluye la prueba, que quien quiera decir que le afecte que lo acredite, claro, como yo soy el que, el que custodia la prueba, que lo que usted es el Ministerio Público es el Estado y si se quiebra, señor, sanción procesal, se debería eliminar como se hace en otros sistemas. Pero no, pues los genios dicen que no, porque son inquisitivos. Cuarto tema, progresividad, progresividad de la investigación. Señores, ese es un tema pues resuelto. Si yo no tengo todavía un hecho que pueda con el cual pueda hacer una subsunción clara y concreta, con el supuesto abstracto de una norma, ¿para qué formalizo? Y si formalizo, ¿para qué pido prisión preventiva? Porque ahí es ahí donde se discute. Cuando yo solo formalizo y faltan algunos elementos, le creo al fiscal, le digo, si es verdad, de repente, en el curso del proceso, vas a poder completar tu relato fáctico para que después de la investigación preparatoria en la cual me vas a notificar y vas a participar en los actos, pueda llegar a un juicio oral o un control de acusación ya con tu idea completa Ese es, es lógico el problema es que sin tener sin tener ese relato fáctico completo con todos los elementos del tipo penal objetivo y subjetivo te piden prisión preventiva te piden detención judicial preliminar te piden impedimento de salida y te malogran la vida ese es el problema de la progresividad si todavía no estás seguro no pidas con medidas cautelares espérate, ¿quién, quién te obliga? y lo que es la detención judicial preliminar se da con mayor intensidad de este abuso que nosotros tenemos que rechazar concuerdo en parte con lo que ha dicho el doctor eh, Jefferson Moreno que además es mi amigo concuerdo en parte pero no en todo yo no le acepto el tema de que le tengan para investigar como concepto como concepto porque empiezo a retroceder después entraremos a la prisión preventiva bajo el mismo tema se discutirá, se debatirá, pero pues no acepto el tema como concepto. Sí se tiene que rigurosamente establecer y fundamentar, tanto en el pedido como en la decisión, el cumplimiento de los presupuestos a efecto de que no se transgredan ni afecten derechos fundamentales como la libertad, pero no solo la libertad, el derecho al desarrollo, el derecho a la personalidad, el derecho a la familia y tantas cosas que se afectan y se malogran. Por una decisión indebida de muchos fiscales que también son abusivos y que son convalidados por muchos jueces. Y es la verdad. Y uno puede, de, puede desesperadamente presentar actos de investigación, demostrar que, que, el, que, el, que el, la imputación que ha hecho el fiscal no calza en el hecho abstracto. ¿Para qué? Si viene ese juez superior, y dice, no me hables de esas cosas, tío, conozco todo. Ese es el problema. Y nosotros tenemos que tener. Clarísima la idea. Medidas de coerción, prisión preventiva. Creo yo que el primer gran problema y el primer gran daño que se hizo al sistema y, al, y, a, y a la prisión preventiva y al cumplimiento de sus presupuestos se generó con la emisión de la resolución administrativa 325-2011 emitida por el señor César Martín Castro. ¿Ya? Y que además a criterio mío lo hizo indebidamente, porque cuando él emite esta decisión era presidente del Poder Judicial en funciones administrativas, no estaba en funciones jurisdiccionales. Eso le correspondía hacer al Consejo Ejecutivo de quererlo. Sin embargo, se mantiene, y deberíamos pedir su derogatoria, que se elimine del sistema, porque en esta resolución administrativa se creó un concepto que abrió la puerta para el abuso. La calidad del arraigo. No es suficiente que alguien tenga arraigo, Sino la calidad del arraigo. ¿Y quién califica la calidad del arraigo? ¿Cómo se califica? ¿Cuáles son los límites? Abiertos, señores, y el abuso establecido. Todos los días. No sé si ustedes van a días en todo el Perú, si bien es cierto, tiene arraigo laboral, tiene arraigo familiar, pero su calidad del arraigo no me convence, dice el juez. ¿Y qué es calidad del arraigo? ¿Las cosas tienen calidad? ¿Una piedra tiene calidad? ¿Las cosas son o no son? O sea, o tiene arraigo o no lo tiene. La calidad del arraigo. ¿Quién se lo inventó? Lo acabo de decir. Y miren ustedes, ¿ah? ¿eh? Miren ustedes. Después, ante el avance y la fuerza de los abogados y algunos fiscales que peleaban por mantener un sistema garantista, salió la sentencia plenaria 1-2017, la casación 1-2019, y ahí empieza un poco a modelarse la necesidad de una mayor exigencia, tanto al momento de solicitar como al momento de conceder una medida cautelar, especialmente la detención preliminar y la prisión preventiva. Sin embargo, ese ya no es el problema en nuestro país, el problema es la desigualdad, como se aplican esos criterios. ¿Por qué no decimos las cosas claramente? Cuando se trata de determinadas personas, fácilmente se aplican esos temas. Pero cuando se, cuando se invocan para ciudadanos comunes y corrientes, no se aplican estos principios. Es verdad que cuando yo en apelación a la Corte Suprema, han aplicado estos, estos, estos temas y más o menos ha mejorado. Pero ¿cómo hacemos para que esos criterios que deben respetarse se apliquen en todo el Perú? Porque yo les digo en Cusco, en Puno, en Huacabelica, en Ica, en Tacna, siguen aplicando criterios abusivos los jueces y siguen pidiendo los fiscales y se siguen concediendo muchas prisiones indebidas. Y claro, dicen, recurre para casación como saben que es excepcional y como la Corte Suprema eh, puede elegir cuál conoce y cuál no conoce, porque es excepcional y como no genera doctrina jurisprudencial, entonces no te lo acepto y te lo regreso y encima te multo. O te... Miren a lo que han llegado algunos, algunos jueces, ¿ah? ¿eh? A ese abogado, mándelo al colegio de abogados. O sancionenlo porque, es, porque está haciendo, está actuando de mala fe. ¿Qué es lo que quieren? Limitarnos. Y no debemos permitir. Tenemos que seguir luchando. Esa es mi vocación. Esa es mi invocación El problema del peligro. El peligro procesal es importante, tanto en la detención preliminar, como en la prisión preventiva. Es determinante. Es lo que, sobre lo que se debe eh, fundamentar una, una medida de este tipo. Pero también la existencia de un hecho penalmente relevante. Quiero decirles algo para que ustedes entiendan. Algunos casos que a mí me han llamado mucho la atención. Fiscalía pide prisión preventiva para Aníbal Torres Vázquez. Su abogado, ex presidente de la Corte Suprema. ¡Milagro! ¿No le dan? no le dan. Va a la Corte Suprema, señor San Martín Castro, lo confirma, no le dan. ¿En cuántos casos a nivel nacional han visto ustedes decisiones de ese tipo? Y por eso se rompe el principio de igualdad. Y por eso la sociedad y los ciudadanos dejamos de confiar en el sistema. Claro, como Aníbal Torres Vasco, de San Marcos, Duberlía, su presidente de la Corte, es el jefe de San Martín Castro y ese de la sala, la gente duda. Pero no duda por la decisión en sí, que formalmente puede ser correcta. Si duda porque no se aplica de manera igualitaria en todos los casos. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos para que yo me sienta respaldado y en mi caso, en mi apelación, me diga, sí, efectivamente, no corresponde este, el pedido de prisión preventiva, que se le dé comparecencia? El hecho para Níbal Torres es grave, ¿ah? ¿eh? Nos tenemos tiempo para debatirlo. Pero no es el único. Miren ustedes cómo, cómo se actúa. Impedimento de salida. Para este señor, bueno, no se puede decir ni siquiera señor, este querache, querache, este que, que, que mató a una chica poniéndole gasolina y la, la quemó en la plaza 2 de mayo, el juez se demoró tanto que se fue. ¿Qué pasó? Y ahora tenemos un problema de que no lo, o sea, el, el proceso de extradición va a demorar seis, ocho meses y estamos rogando para que Petro, que está ahorita en pelea con nosotros, que hemos retirado a nuestro embajador, eh, lo expulse, sino a esperar, a esperar por, una, por, un, por un olvido, retraso, díganle lo que quiera, de un juez. Y no pasa nada. ¿Quieren otro caso? Marta Huatay, ahora dicen que ha muerto en Argentina, investigada por terrorismo. Seis meses para pedir prisión preventiva a la fiscalía. Seis meses. Y decimos que nos aplican de manera igualitaria. Hay sospechas de que dicen que, estaría, que, es que la ideología habría ingresado al Ministerio Público y al Poder Judicial, ideología de izquierda que eso ha definido estos temas. No lo sé, hay sospechas. Termino, doctor, yo lo sé. Y finalmente una situación que a mí me preocupa. Salvo que aplauda, Guido termina. <risa> <risa> Dos minutos. Doctor. Gracias, auditorio. Así no se queda, ¿no? Eh... Dos temas más que me, que me preocupan y a mí me gusta plantear las cosas claras, poner en evidencia hechos y que todos bajo epistemología razonemos sobre el conocimiento del derecho. Les quiero contar un tema que me llama mucho la atención. Al doctor San Martín Castro lo sancionó la Junta Nacional de Justicia en 30 días de suspensión porque llamó a Ríos para decirle que no sé si empuje a la jueza o al expediente para que salga más rápido el proceso de su hermana. ¿Se acuerdan? ok, ¿ya? Dicen que eso no es grave. Treinta días, ¿no? ¿No es grave? Yo, ex presidente de la Corte Suprema, llamo al presidente del Callao y le digo que influencia a una juez y no es grave. ¿No es grave? Pero bueno, le dan treinta días. ¿Saben qué ha sucedido? Un juez constitucional le ha concedido una medida cautelar en un proceso de amparo y ha suspendido los efectos de los treinta días. ¿Cuál de nosotros como abogados puede conseguir una decisión de ese tipo? ¿Cuántas veces ha intentado? Pues no es el único caso. ¿ah? ¿eh? También tenemos el caso del expresidente Elvia Abar. La sancionaron 30 días de suspensión en un caso totalmente distinto al doctor San Martín ¿eh? por si acaso. Era un tema de supuesta contratación indebida de su esposo que yo creo que está solucionado en el tema constitucional. Es decir, totalmente distinto. No quiero que se mezcle. Pero sí el concepto. La Junta Nacional de Justicia, yo creo indebidamente, ¿ah? ¿eh? sanciona pero, o oh milagro, también consigue una medida cautelar en un juez, en un juzgado constitucional, y se suspende los efectos de los 30 días de sanción. Mi planteamiento es que no hay igualdad. Se sigue trabajando, se sigue trabajando en función a quién tiene más cercanía al poder judicial, a la fiscalía, a un juez o un fiscal. Ese es en este momento, el, digamos, la mayor valía, más allá que la buena actuación, conocimiento o experiencia de un abogado. Y eso es lo que le está haciendo gravísimo daño a nuestro sistema. Para no abusar de ustedes, concluyo con eso y muchísimas gracias. Bueno, creo que el almuerzo se va a ver afectado con el tiempo. Yo ¿eh? como estoy de dieta, no me preocupo. A continuación, aunque no parece, claro. Entonces, a continuación, el doctor Alvisuri se da el uso de la voz para que nos pueda acompañar con la reflexión. Siete minutos, por favor, para todos. Bueno, eh, buenas tardes ante todo. De igual forma, felicitar a la organización. Creo que es una, un evento más por el cual pues, eh, nos une a todos con un fin que es eh, tratar de mejorar nuestro sistema procesal, nuestro sistema penal. Y un tema importantísimo, que son las medidas de coerción, eh, nos lleva a todos a una reflexión, porque entre todos vamos a llegar a una conclusión que es cómo lo solucionamos. Porque podemos tener diferentes interrogantes, porque a todos nos ha pasado casos donde si uno se acoge al código procesal, acuerdos plenarios, casaciones, no vamos a encontrar de que en los distritos judiciales puedan decidir de la misma manera. Entonces, la pregunta sería cómo solucionar, ¿no? Porque yo también en este sentido podría eh, referirme quizás a, a diferentes magistrados eh, por las decisiones que han podido tomar y a la cual pues eh, digamos en tono gracioso, podríamos decir que hasta en casos emblemáticos, que se convierten en casos mediáticos, ponen a la prensa como parte procesal. Porque es así. Muchos de nosotros, y he compartido eh, defensa con, con muchos que están presentes acá, de la cual pues hemos tenido la dificultad de pelear con noticias. ¿Y esto por qué? Porque hablar de medidas de coerción no solamente se trata de presiones preventivas, ¿correcto? Creo que te tenemos claro de que las medidas de coerción van a ser reales y personales, pero el ámbito de las medidas de coerción son, se abocan netamente en lo que son prisiones preventivas. Entonces, yo voy a poner un punto que es importante en lo que son prisiones preventivas, abocado a la aplicación de estas prisiones preventivas. ¿En qué sentido? Creo que tenemos dos presupuestos fundamentales por las cuales se va a debatir. Elementos de convicción y peligro procesal. El doctor nos acaba de dar una clase en la cual pues tenemos claro de que no podemos definir cómo podremos manejar el arraigo de calidad, ¿cierto? Porque a todos nos ha pasado ese hecho de decir, ¿a qué llamamos arraigo de calidad? De repente hay que pintar bien la casa, hay que tener una puerta bien lacrada, no sé. ¿A eso? O quizás de repente hay que poner eh, un nombre en la casa cuando uno empieza a ser investigado para decir, esa es mi casa, por si acaso. O diferentes otras cosas que, dentro de, aunque parecen graciosos, dentro de una audiencia, llegas al debate en ese sentido. Entonces, fíjense un tema. Yo estoy tratando. Digo tratando porque estoy empezando a hacer un trabajo de investigación relacionado netamente a la aplicación de la colaboración eficaz, pidiendo o tratando de ver una prisión preventiva. O vamos a ponerlo una medida de coerción. Entonces, ¿a cuánto nos ha pasado el hecho de que dentro de los elementos de convicción tenemos como uno, dos, tres, cuatro, cinco, quince elementos de convicción actas de transcripción de aspirantes a la colaboración eficaz. Ahora, vamos a, a retroceder a las exposiciones que hemos tenido en las mesas de debate. Las leyes están. Tenemos el código procesal penal que establece de que las, las declaraciones de los testigos protegidos, de los colaboradores, valga la redundancia, toda la aplicación de la colaboración eficaz con su reglamento, establece de que tiene fases, ¿correcto? La colaboración eficaz tiene fases. Vamos al hecho de la calificación. Uno, que, que para mí es una de las cosas más importantes por las cuales hay que debatir primero. Y dos, la corroboración. Entonces, para pedir una prisión preventiva, ¿no creen que lo más importante es tener la corroboración? Por lo menos, lo mínimo que se puede hacer. Estamos hablando de aspirar, aspirantes, postulantes, el que quiere ser. Entonces. Yo no voy a pasar de la calificación porque yo les cuento una anécdota de un caso. El caso de organización criminal, donde al momento que empiezan las diligencias preliminares, empieza el reconocimiento de rueda. Son como 15 colaboradores eficaces, aspirantes a colaboradores eficaces. Pero de los 15, son como 4 o 5 que no reconocen al imputado. Y cuando en, el, en la plena diligencia que tengo el video, y que en, en, en estos días yo lo cuelgo en mis redes para que lo vean, yo pregunto, miren que me estoy salteando la, la, la formalidad, le pregunto al fiscal que le corra traslado la pregunta, ¿y cómo tú reconoces para que pueda ser colaborador eficaz o aspirante? Lo que respondió el aspirante fue, yo no lo vi, a mí me contaron. Entonces, ¿cómo podríamos calificar uno que ese elemento de convicción sea correcto si ya no califica? Puede ser un testigo de oídas, vamos a ponerle testigo protegido, pero no colaboró eficaz. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para manejar el hecho de que un juez de garantías pueda determinar que ese elemento de convicción sea válido para llegar a la conclusión, de declarar fundado una medida de coerción. Miren, Acuerdo Plenario 2-2017, que tiene algunos parámetros sobre la corroboración. ¿Se aplica? No. ¿Se discute? Sí. Uno puede leer, si quieren, todo el Acuerdo Plenario y lo puede determinar al juez. No te hace caso. Casación 292-2019, Lambayeque, Edwin Oviedo pone los parámetros, ¿cierto? La Suprema te dice, no, aguanta. El juez de garantías tiene la obligación, si es que lo considera, de poder leer la carpeta de la corroboración eficaz, porque creo que conocemos del hecho de que esa carpeta es una carpeta en reserva, que lo tiene el fiscal. Y de esa manera el juez de garantías podría determinar si es que la declaración tiene corroboración o no. Si aplica solamente cuando la audiencia es televisada, pero hay casos que no se aplica. Es más, el juez ni siquiera lo toma en cuenta, en la apelación, de la misma manera. Entonces, las quejas, las interrogantes, los problemas, lo tenemos como línea de tiempo. Es como ver una serie en Netflix, ¿cierto? Los capítulos, el capítulo de la, de, la, de, la etapa in, de la etapa preparatoria como que ya está pasando. Ahora entramos a en la etapa intermedia y juzgamiento. Pero fíjense tanto tiempo que pasó de que no podemos solucionar el tema de la aplicación de este tipo de medidas para, una, para pedir la cárcel a una persona. Hablando netamente de una prisión preventiva. Entonces yo creo... Que como solución, lo que tenemos que hacer, tanto alumnos, abogados, es acudir a los plenos, presentarnos. Y de esa manera también nosotros, así como nos hemos reunido el día de hoy, formular nuestra petición. Porque nos vamos a reunir todos los años de esta manera. Y les aseguro que este problema va a seguir siendo un problema latente día a día. Entonces, yo recuerdo el 2020 que tuvimos esta, este mismo evento, un colega de Guacho dijo lo mismo, ¿no? Podremos hablar y discutir toda la noche y nos quedamos, si quieren, toda la semana, pero no nos van a hacer caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntarnos Acudir a los plenos, no digo vamos a ir, vamos a con nuestras pancartas, a, a tirar pues, bombas y nada de eso, no lo que me refiero es ir a los plenos en sí, donde hay esta discusión y poner esa problemática. Ya lo existe, porque nos van a decir, no, doctor Alvisuri está hablando tonterías, ya está, el acuerdo plenario 2017, tenemos la casación 292-2019, tenemos un recurso de nulidad también a la cual pues, se refiere la corroboración, pero se aplica o no se aplica. Entonces, si no se aplica, debe haber algún vacío legal, un vacío procesal. Y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. No tener miedo a, a, a poder quejar, pero con fundamento. No hacerlo por hacer. Porque si nos sentimos vulnerados en nuestra técnica como abogados litigantes, pues lo que tenemos que hacer también es buscar esa solución. Muchos de nosotros hemos sido partícipes de defensas de las cuales hemos sido testigos del abuso de un poder. En ese sentido, eh, ya como para culminar, para no eh, dilatar mucho el tiempo, creo que la garantía de nuestro proceso, de nuestro sistema penal, tiene que estar como prioridad. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Yo les invito, no solamente juntarnos en, en, así como este evento juntarnos por tanto los medios tecnológicos para poder hacer que este, estas problemáticas se den y de esa manera mejorar nuestro decimoproceso al penal. Gracias. Bien, a continuación invitamos al doctor Diego Valderrama a que nos puedan acompañar con las reflexiones. Un fuerte aplauso. ¿De acuerdo? Buen día con todos. Tenemos claro que es importante hablar acerca de los presupuestos que son comunes a todas las medidas de coerción. En primer lugar, lo que denominan los civilistas, esa apariencia de derecho. O esa verosimilitud, y lo que nosotros denominamos graves y fundados elementos. En segundo término, periculum, que también utilizan ese término, y nosotros nos referimos, pues, lógicamente, al peligro. Bien, el tema que les traigo a colación tiene que ver mucho con el primero de estas características, y es el resultado de una prueba que al día de hoy, por un vacío normativo, por falencias en cuanto a la práctica que se da a la hora de determinarse esta prueba, hoy en día podemos determinar que el resultado de las actas de reconocimiento en rueda de personas son, en buena cuenta, una fábrica de medidas de coerción. Así que comencemos por ese tema principal. Reconocimiento en rueda de personas. Ya el decreto supremo 010-2018-JUS tenía que... Cumplir con la tarea de actualizar normativamente, como nuevo protocolo vigente, darnos una idea muy pormenorizada de cómo realizar esta prueba. Ahora bien, aunado a lo señalado en el artículo 189, 190, 191 del Código Procesal Penal, tenía que decirnos en buena cuenta cómo realizar un reconocimiento en rueda de personas. A la fecha nos damos cuenta de vacíos. Por ejemplo, no está en ninguno de estos instrumentos normativos a nivel cuantitativo cuántos señuelos tienen que integrar la rueda de personas. Ahora bien, este reconocimiento, eyewitness identification, ¿por qué me pongo gringo? Porque esta prueba, pues es una prueba de origen norteamericano. A todos se nos viene a la mente esa figura. Esa imagen, esa escena de película en la cual están cuatro, cinco personas enliñadas frente a una pared y del otro lado se encuentra el testigo, la víctima, quien va a reconocerlos. Les pregunto yo, el legislador peruano, a la hora de recoger esto y colocarlo en nuestro código procesal penal, pensó en que en todas las dependencias policiales existe una infraestructura para dar ¿Este reconocimiento en las mismas condiciones que vemos nosotros en esas películas? ¿Esa realidad norteamericana se aplica en nuestra realidad? Partiendo de esa idea y de la falencia que hemos señalado en este protocolo, no nos va a generar ninguna sorpresa que en alguna parte del Perú, en alguna comisaría, se le ocurra al efectivo policial armar un reconocimiento en rueda de personas con únicamente dos señuelos. Y esto, por ejemplo, es lo que ocurrió. En ICA, casación 1325-2018. Y aquí, en buena cuenta, nos señala fundamento jurídico cuarto. Sobre el agraviado Félix Yanak, cuando iba a realizar la diligencia de reconocimiento, solo se puso a la vista a dos personas, de modo que sus características tampoco eran semejantes. En consecuencia, no se realizó una debida diligencia de reconocimiento físico y, por lo tanto, menos aún puede merituarse en perjuicio del encausado aunado esta falencia, nos damos cuenta de algo que acontece en la práctica, y que tiene mucho que ver con la labor institucional de la PNP. Podemos fragmentar en cuatro puntos, ¿Cómo es que se realiza este reconocimiento? Instalación, descripción previa, que consiste, ¿No? En que aquel testigo víctima que va a reconocer, tiene que, de manera pormenorizada, detallar previamente características físicas, porque luego, le van a poner enfrente a los señores. Esto es el tercer punto, el reconocimiento. Y finalmente, el acta correspondiente. Ahora bien, se entiende, pues, hablando desde un punto de vista de temporalidad, que entre el momento en que ha ocurrido el presunto hecho delictivo y la hora en que va a realizar el reconocimiento, no debe de existir una segunda vez un segundo contacto visual entre la víctima, entre el testigo con quien supuestamente ha realizado el hecho delictivo. No tiene que haber un segundo contacto visual. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En la práctica encontramos estos segundos contactos visuales. Sea de manera comisiva, cuando en la comisaría eh, nos damos una realidad, conferenciando a quién, el policía, con quienes van a hacer el reconocimiento y diciéndole a quién va a reconocer, diciéndole qué número es el que va a aportar el que ha sido detenido, ¿No? Mostrándole minutos antes del reconocimiento fotográfico, las fotografías que están en RENIF. De manera omisiva, cuando, por ejemplo, el detenido ingresa a la comisaría en marrocado y es dejado en una silla blanca, a veces depollada, en la comisaría, en el patio. Minutos después, ingresa la persona, la supuesta víctima, y mira al detenido ahí, en Marrocado. Les pregunto, ¿cuál va a ser la espontaneidad que va a haber ahí? Si la propia infraestructura propicia a que haya un segundo contacto visual entre esa presunta víctima y el detenido, ¿cuál es el chiste entonces de estos reconocimientos? Y de manera fortuita, ¿sí? Que para la Corte Suprema entiende que. En caso de existir un segundo contacto de manera fortuito, esto para nada va a afectar ese reconocimiento. Esto fue lo que ocurrió en Puno. Casación 1148 2018, uno. de repente alguien de acá es de allá, resulta que en Sandia, por lo reducido de poblado de allá, pues y por causas ajenas al actuar policial, como nos señala acá, el agraviado terminó viendo al acusado antes del reconocimiento de rueda, pero no invalida para nada su valor probatorio. Ahora bien, estamos conversando acerca de falencias normativas, acerca de situaciones que se dan en la práctica, pero también es importante hablar de la reacción que tenemos nosotros. ¿Cuál es la reacción del litigante cuando está advirtiendo este tipo de omisiones a la hora de realizar el reconocimiento en rueda de personas. Y es que me ha tocado incluso el caso en que asumiendo ¿No? un caso que ya ha tenido una defensa previa y que en ese contexto a la defensa previa no dice ni pido frente a todas las omisiones que se realizan en el procedimiento, ocurre que a la hora de interponer la tutela de derechos, el argumento principal del fiscal es que como la defensa no dijo nada, de manera alguna se termina convalidando. De manera alguna, tenemos que continuar adelante. Yo les pregunto, si ¿sí muchos de nosotros tenemos ese estereotipo respecto de la función fiscal de referirnos a ellos como persecutores de delito, ¿no? Como inclusive algunos que se refieren de manera expectativa y dicen, uy, este es un carcelero, solo quiere meter acá nada a todos, en fin. Puede ser que validemos ese argumento, pero si nosotros tenemos una mirada integral, sistemática, del rol de titular de la acción penal, vamos a terminar por entender que él es vedor de la legalidad de los actos que él dispone. En ese sentido, el hecho que la defensa no diga nada durante esa actuación procesal no impide... Porque inclusive de oficio el fiscal puede excluir esta prueba. Y eso es lo que ocurrió y lo que encontramos en una disposición muy importante, un valiente fiscal que está también subido en LP y nos dice lo siguiente. Como puede advertirse, en las diligencias de reconocimiento en rueda, rueda no se había cumplido con lo establecido en el artículo 189 del Código Procesal Penal. Esto es, la participación de personas de semejante característica. Debiéndose precisar que en las diligencias de reconocimiento en rueda de personas no hubo ninguna objeción por parte de la defensa técnica de los imputados. Pero el Ministerio Público debe actuar como defensor de la legalidad. Parte decisoria, por las consideraciones expuestas procedentemente de oficio, excluir los actos de investigación consistentes en las actas de reconocimiento en rueda. ¿Se dan cuenta? Un minuto. Ahora bien, frente a esto que señalamos, ¿no? Eh, tengo también para acotar, espero no salirme de el minuto, aquel problema que también ha identificado una realidad nacional muy cercana a la nuestra, Chile, que nos dice el profesor Mauricio Duche, quien en el 2017 realizó reconocimientos oculares, una aproximación empírica a su funcionamiento y algunas recomendaciones para su mejora. Él recopiló una serie de entrevistas a operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, qué fue lo que dijeron a la hora de preguntarle sobre los reconocimientos en rueda de personas. Cito. Un juez tribunal oral en lo penal, top, indicó, la verdad es que la práctica nos ha enseñado que carabineros los llevan a propósito cerca de donde está la víctima para que éste diga oiga, esos son. Un defensor manifestó, espontáneamente la víctima reconoce al imputado mientras lo ve bajando del furgón, llegando a la comisaría. Otro defensor, en similar sentido, tienen al tipo haciéndole un control de identidad en la comisaría. Llega la víctima para reconocer y lo mira mientras estaba sentado en el escritorio de los carabineros. Respecto al reconocimiento fotográfico, un juez según ellos incorporan rostros similares de personas, uno se da cuenta en el contrainterrogatorio que no es así. De hecho, hemos tenido juicios en los que se ha autorizado, porque viene como prueba de defensa el set fotográfico y nos damos cuenta que no es igual. Ahora bien, colocándonos, y ya para cerrar, habiendo advertido, denunciado, esto que está aconteciendo en la práctica, coloquémonos en el supuesto en el que el reconocimiento en rueda de personas ha sido dado con todas las de la ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Eh? No todo está perdido, lea. Lo siguiente que hay que realizar es preparar para juicio oral la discusión del contenido de ese reconocimiento en rueda de personas. Porque, claro está, tenemos que echar mano de la psicología del testimonio a la hora de, por ejemplo, tener en cuenta ¿Cómo es que las personas retienen esa información, la recuerdan y luego la plasman. En ese sentido, ya Manzanero y Dijes, por ejemplo, nos señala el tema de la temporalidad, los temas del de shock de una persona que, siendo encañonada en ese mismo instante, ¿cómo va a poder describir luego todas y cada una de las características de la persona que lo ha asaltado? ¿Cierto? De igual manera, aunado al shock, también tenemos otras N situaciones que tenemos que echar mano de la psicología y el testimonio para prepararnos respecto a estas ruedas de reconocimiento. Finalmente, y disculpen por extenderme en esto del tiempo, los lineamientos para acabar con esta fábrica de medidas de coerción a partir del resultado de las ruedas de reconocimiento. En primer lugar, un fortalecimiento normativo. En este breve tiempo, por lo menos una o dos falencias que la norma está ahora. Tenemos que fortalecer esa normativa respecto de esa prueba. De igual manera, solicitar una defensa eficaz. No puede ser que se nos escape en este tipo de situaciones en investigación preparatoria. Mucho hablamos de objeciones durante las preguntas en investigación preparatoria, pero también ciñámonos a las formas de las dirigencias que se disponen. Finalmente, la labor institucional adecuada, sí, pues, tenemos que seguir apostando, no solo por la formación nuestra, sino también por la formación de ese brazo de la justicia que es la PNP. Y que muchas de esas indebidas actuaciones policiales terminan por apoyar a la tesis fiscal con prueba que no debió de haber sido de esa forma. Y finalmente, argumentos fuertes para poder requerir ese fiscal una medida de coerción personal. Eso es lo que diría compartirles. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Juan Carlos Zambrano Rodríguez. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ante todo, eh, muy buenas tardes con todos y agradecer al doctor Pablo Aldea por la invitación también. Eh, mi reflexión va a ir en tres puntos básicos respecto a la, a la prisión preventiva. Eh, todos creo que sabemos de que la prisión preventiva es excepcional y así lo establece la Corte Suprema, lo establece también la Corte Interamericana bajo el control de convencionalidad. Sin embargo, el problema que yo encuentro respecto a, las, a la medida de prisión preventiva es respecto al peligro procesal. El Tribunal Constitucional ha establecido que no se necesita que concurra el peligro de obstaculización y el peligro de fuga de forma copulativa, que basta con una concurrencia y se dicta eh, que concurre peligro procesal. En ese sentido, eh, he visto en la práctica que los jueces, al evaluar los arraigos, arraigo familiar, arraigo laboral, arraigo domiciliario, y un criterio también que establece el doctor eh, Gonzalo de Río Labarte, la posesión de bienes para fundamentar si una persona tiene arraigo o no de calidad, como también ya lo han dicho, eh, no hay ese estándar, como el juez puede determinar si es de calidad o no es de calidad. En ese sentido, eh, me ha tocado, eh, prisiones preventivas, en donde el juez concluye de que el investigado tiene arraigo de calidad laboral, domiciliario, familiar, sin embargo, eh, funda el peligro procesal básicamente y solamente en la gravedad de la pena. Y eso sí resulta inconstitucional, porque la reflexión es de que solo bastaría Tener delitos ya taxativos y saber qué delito postule el señor fiscal para fundar el peligro de fuga. No tendría sentido ya debatir los arraigos y eso sí vulnera eh, gravemente el derecho de defensa. No tiene ningún sentido solo fundar en la gravedad de la pena porque el Tribunal Constitucional también ya ha establecido de que eso no resulta un criterio eh, suficiente para que, una, para que un juez determine o no si una persona eh, va a fugar o va a rehuir la acción de la justicia. Pero sin embargo, los jueces que me ha tocado y, y los casos que, que he podido llevar, eh, lo determinan de esa manera. Segundo, eh, respecto a la proporcionalidad de la medida. La proporcionalidad de la medida en sus tres subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto se ha vuelto eh, común simplemente realizar una fundamentación, o no fundamentación, una, una descripción, ¿no es cierto?, del concepto de qué es proporcionalidad, eh, qué es idoneidad y qué es necesidad. No se hace un análisis profundo respecto al caso en concreto. La proporcionalidad de la medida, por ejemplo, no la motiva como se, como se establece a nivel del Tribunal Constitucional, que para la prisión preventiva se requiere una motivación cualificada, reforzada. Sin embargo, no la realizan. Simplemente los jueces se limitan a poner conceptos de que es proporcionalidad en sentido estricto. Se supone que el fin, el fin de, la, de la prisión preventiva es un fin cautelar que asegura el éxito del proceso y la presencia del imputado a nivel de juicio, básicamente. Sin embargo, eh, no motivan, aparte de la restricción de la libertad, qué otros derechos se están vulnerando. En ese sentido, se tiene que tomar en cuenta, considero yo y sostengo, de que al limitar la libertad, se tiene que analizar qué derechos más se están afectando y si el fin cautelar está por encima, ¿no es cierto?, de estos derechos que se van a lesionar. Y de esa manera, en cada caso concreto, determinar si una medida es proporcional o no es proporcional en sentido estricto. Hacer un test de ponderación, evidentemente. Lo otro es respecto al, mmm, a la exigencia que se hace respecto a los arraigos en personas jóvenes, por decirlo así. Cuando se requiere la prisión preventiva, eh, para los fiscales nunca hay nada, ¿no? no tienen arraigo laboral, familiar, domiciliario, nunca, nada. Eh, y los jueces sostienen de que no tiene arraigo de calidad, ¿por qué? Porque no tiene hijos, porque no tiene bienes, no tiene familiares que dependan de él. En ese sentido, no se puede exigir a una persona joven que pueda tener hijos que pueda tener bienes porque inclusive muchas personas no la tienen por un tema económico evidentemente y eso sirve para fundamentar no, de que el investigado va a rehuir la acción de la justicia porque no tiene dependencia familiar, no tiene un bien por qué se quedaría en el país evidentemente va a eludir la acción de la justicia y por último quiero cerrar eh, con el tema de de la implementación del sistema de violencia familiar, que para mi criterio es eh, en cierta manera y en ciertos casos, no de todos, un poco abusiva el sistema, porque al incorporarse eh, la prueba o la entrevista eh, de cámara gesell como prueba anticipada y la única declaración, porque ya no va a ir la gravedad a juicio, a poder... Este, someterse al contradictorio y no tienes la oportunidad de poder contradecir y en algunos casos eh, siendo la prueba principal debería ser valorada las contradicciones que, que, que, que lleva esta Cámara GES porque no hay otra forma de probar porque tendrías que eh, grabar todos los actos sexuales en caso de violación sexual, para poder probar que fue consentido y no fue una violación. Entonces, resulta nuclear de que el juez tenga que valorar básicamente las contradicciones que lleve esta Cámara, porque no hay otra forma. Sin embargo, ¿qué hacen los jueces? Simplemente se limitan a establecer la imputación que realiza la agraviada y, y basta con eso porque también la corte suprema ha relajado la el tema de imputación necesaria porque dice de que eh, a la agraviada hay que tener la cierta cierta flexibilización si es que dice o no dice respecto al tiempo si dice a la fecha si dice a la hora si tiene contradicciones no interesa la cuestión es que hay imputado a alguien y no hay mayor este no hay mayor debate respecto a eso entonces eh, los jueces también eh, determina de que los graves y fundados elementos de convicción en temas de eh, delitos sexuales concurren por la simple sindicación y concurren porque para ellos es persistente esa, esa, esa incriminación porque lo dice en la entrevista en cámara GSE y también se establece a nivel del protocolo de protocolo de pericia psicológica pero no es persistente. ¿Por qué no es persistente? Porque el protocolo de pericia psicológica es un copy-paste de del acta de entrevista única. No hace la agraviada otro relato y que diga, dijo una declaración y en este sí persistió y por lo tanto mantiene la imputación de, de violación sexual. Es un copy-paste. Simplemente le ponen el formato, algunas, algunos datos de, de, de la agraviada, de su niñez y todo eso, y evidentemente va a ser persistente, si es, la, si es un copy-paste, no hay una declaración este, repetitiva. Entonces, mal hacen los jueces en decir, no, es persistente, y por eso eh, se, se fundan los graves y fundados, o lo que se denomina el Fumus Delicti Comisi. Eh, bueno, y concluyo, eh, eh, que a mi criterio debería eh, mantenerse, por lo menos, eh, en ciertos casos concretos, eh, el tema de la de que a la agraviada se le puede examinar a nivel de juicio, porque a veces se comete en exceso. Porque la agraviada se inventa una, una historia, no en todos los casos, y ahí queda, ¿no? Y ahí queda y ya no, ya no puedes hacer nada. Así haya mentido, esa declaración ya queda. Y esa declaración se va a leer en juicio, ¿no es cierto? Bajo el artículo 383 del Código Procesal Penal, que autoriza la lectura de prueba anticipada. Gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Lee Paolo Rivera. Fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Primero agradecer la cordial invitación de Paolo Aldea, Cátedra Penal, LP y todos los participantes. Tengo un gran problema. Tengo tanto en mi cerebro que hablar que no sé sobre qué hablar ahora. Le he pedido amablemente al doctor, doctor González, que me pueda ceder el penúltimo para poder ordenarme un poco, porque escuchando buenos temas. Primero, Doctor González, doctor Alatrista, doctor Valderrama, doctor Alvisuri, y doctor Zambrano. Gracias por compartir todos estos pequeños detalles conmigo y con ustedes esta tarde. Como les decía, tengo este gran problema y no sabía cómo iniciar. Y le preguntaba al doctor Latrista antes de venir. ¿Qué buscamos en este tipos de eventos? ¿Buscamos la verdad real a través de un proceso o buscamos la verdad material? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que buscamos a través de un proceso penal? ¿La verdad material o la verdad real? La verdad real es un poco muy difícil de probar. La verdad real es que el día de hoy estamos acá, seremos casi 100 personas, ¿sí? Casi llegamos a 100. O un poco menos, un poco más. Estamos en este evento. Estamos disertando sobre derecho procesal penal y a esta mesa nos ha tocado medidas de coerción procesal personal. Esa es la verdad real. Pero el día de mañana, ¿cómo vamos a sustentar esta verdad? El gran video que tiene EP, las fotos, nuestras fotos en el Facebook, nuestros selfies, las conversaciones, quizás un acta, los reconocimientos, pero la verdad real nunca se mantiene latente. Entonces, conversando, llegamos a una situación, lo que se busca procesalmente es una verdad material. Entendamos, buscamos una verdad procesal, las cuales se van a obtener a través de los elementos de convicción, medios de prueba obtenidos durante el desarrollo del proceso. Con esa premisa, quiero empezar a tocar este gran problema que tenemos. El doctor Alatrista me sacudió inmediatamente cuando nos tocó el tema de una realidad. No existe igualdad de justicia para casos emblemáticos como para casos del hijo del vecino. No hay igualdad de condiciones. Y yo he traído en varias conferencias en las cuales he participado mi problemática. Y mi problemática es que no hay predictibilidad de administración de justicia. Y no solamente no hay predictibilidad, sino no hay uniformidad de criterios. Y ese es el problema. No solo el juez de investigación preparatoria A con el juez de investigación, jue, investigación preparatoria B, en una sede de corte, sino en distintas sedes de corte, ante circunstancias y situaciones similares. Entonces, cuando nos traen y nos invitan a decir, vamos a conversar sobre medidas de coerción procesal personal, uff, tenemos muchísimo que decir. Pero voy a tocar un punto importante. No indica que los arraigos no son importantes. Tiene razón. ¿Quién determina que un arraigo es de calidad o no? La Corte Suprema. El juez tiene ese criterio. Puntos importantes de las prisiones preventivas. Para no dar mucho, y vamos a soltarlos y ustedes van a quedar con la duda, la existencia y la pregunta, y quizás al término, si habrá un break más, lo conversamos. Una prisión preventiva se presenta específicamente y se determina la calidad del arraigo. ¿Qué sucede cuando un ciudadano tiene en su DNI un número o un nombre de una calle? y lógicamente señala en su declaración que ya no vive en la dirección que figura su DNI. Argumento número uno de la fiscalía, no coincide entre lo declarado con el DNI, por consiguiente no hay un arraigo domiciliario de calidad. Pseudos resoluciones judiciales que establecen así. Segundo punto, el ciudadano vive en una ciudad específicamente de Iquitos, en el cual tiene fronteras con tres fronteras, Brasil, Colombia y Ecuador. Entonces, al radicar en una ciudad que tiene tres fronteras, nos permite tener una situación de peligro de fuga mayor. Porque como el Estado no tiene eh, un muro, no tiene un control migratorio en una zona donde hay un tráfico fronterizo fácil, genera, lógicamente, un peligro de fuga. ¿Esto es válido? No es válido. Y conversando con los compañeros acá, amigos ponentes, también en una zona que tiene muchos viajes y muchas rutas alternas para salir, también hay un riesgo de fuga estos dos criterios son fundamentales y que no se determinan y no se mantienen en el tiempo con diversos magistrados. El famoso juez de garantías no es un juez de garantías y no tiene la responsabilidad del fiscal. Escuché en una exposición que específicamente el fiscal es el defensor de la legalidad, sí es cierto, pero en la práctica el fiscal más allá de defender la legalidad, lo que necesita, lo que requiere, a través de una imposición, de una medida de coerción procesal personal, llámese prisión preventiva, es introducida al establecimiento penitenciario en una ciudad, y eso es lo que busca, eso es su logro, cuando no debe ser un logro. Y acá hago un llamado, invito al Ministerio Público y al Poder Judicial a dejarse de publicar notas en el Facebook y en el Twitter, como si la obtención de una presión preventiva fundada sea un logro. Eso no es un logro. Eso es parte de una labor o estoy equivocado. Pero ya se ha hecho normal. Es más, los fiscales le dan like. Y los asistentes en función fiscal lo comparten. Bien, doctor, lo conseguimos. Sí, está bien. Es su función. Pero cuando el estudio jurídico, el abogado litigante consigue que se declara infundada una presión preventiva, o se revoca una presión preventiva en apelación, ¿no es cierto? ¿Publica el Ministerio Público eso? Con las disculpas si habrá alguien fiscal acá o algún asistente fiscal. No lo publica y no lo va a publicar. Nunca una cesación fundada es publicada en el Poder Judicial, en la página del Poder Judicial. Nunca. ¿Y eso qué nos trae a colación socialmente? Nos trae a que se considera que socialmente está bien imponer una medida de prisión preventiva, y está mal negarse. La realidad, y regresamos a la pregunta inicial, ¿y quién determina socialmente si está bien o está mal? El juez determina en virtud a los elementos de convicción y a los presupuestos de cada medida. Sin embargo, traigo otras situaciones y otra problemática latente. En una gran mayoría, los jueces de investigación preparatoria de las sedes de corte del de, de todo el Perú son supernumerarios y además de ser supernumerarios son transitorios temporales, llamémosle la forma como que vamos a llamarlos, y hace un momento determinamos y escuché muy curiosamente exclusivamente a unas medidas se concedía y se les daba tratos distintos sí, y ese es el problema díganme ustedes acá si no existe injerencia de un juez superior un presidente de corte sobre jueces supernumerarios ¿la hay o no la hay? claro que sí la hay y seguramente más tarde habrá unos temas de comentarios ahí, dime cuál, denuncia, denúncialo indícalo, no puedes, no se puede no lo vamos a saber eso se hace detrás de cámaras. Porque si fueran cámaras sería un delito. ¿No? Ex específicamente. Entonces tenemos que ser reales. Ahora, aparte, ojo estoy soltando problemáticas. Al final no estamos resolviendo nada, pero estamos conversando. Un minuto. Ya sé, yo también voy a pedir aplauso. <risa> Para tener un poquito más. <risa> Entonces, Inmerecido, claro está. Seguimos entonces en el tema para terminar y para poder ir a almorzar. Ya. ¿Qué sucede? Además de esto, les voy a traer a colación dos cositas procesales ahora ya no tanto dogmáticas. ¿Qué sucede si en un elemento de convicción de una prisión preventiva, previamente en una investigación preparatoria, ordenémonos, un fiscal viene, requiere una prisión preventiva y presenta 20 elementos de convicción que sustentan los graves y fundados elementos de convicción? Pero la defensa muy hábilmente a 10 de estos le ha presentado tutelas de derecho, en las cuales están aún a espera de la fecha de la audiencia para la tutela. Primera pregunta y le dejo al público. ¿Puede el juez de investigación preparatoria valorar esos elementos de convicción mientras aún esté en trámite la tutela del derecho? ¿Sí o no? No hay acuerdo plenario que ha determinado eso todavía. ¿Criterio personal del que está frente a ustedes? No. Segundo punto que dejo sobre la mesa. Audiencia de cesación de prisión preventiva, se presentan nuevos elementos de convicción. Frente a esos nuevos elementos de convicción se debate y se declara fundada la cesación de prisión preventiva y el fiscal contra eso su recurso es apelación. Mientras se encuentra en trámite a la sala, presenta elementos que contradicen esos nuevos elementos de convicción. Ojo, son nuevos. Y contra eso se presenta una tutela de derecho porque han sido a criterio de la defensa, obtenidos de forma irregular, porque no se les ha notificado. Pregunto, ¿la sala penal de apelaciones puede revisar este recurso hasta que no se saneen estos nuevos elementos? No. La tutela de derecho para cuestionar estas situaciones es fundamental en este extremo. Uf, y eso que no les hablo de la prolongación todavía. Cuando en algún momento se determinó la ampliación de la ampliación de la ampliación. No sé si recuerdan, George Jefferson hizo un bonito libro sobre esto. Libro que, por cierto, sirve de bonito estante en la ley de los jueces, pero no aplicable. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos aquellos magistrados y a todos aquellos fiscales que sí defienden la legalidad y que sí se administra justicia conforme a las normas procesales existentes. Cierro esta pequeña intervención con el afán de conseguir en ustedes lo siguiente. Los plenarios y los plenos jurisdiccionales requieren esta participación. No solo invitar al abogado amigo del magistrado, sino a estas personas quienes cuestionamos día a día. Y no lo cuestionamos para mal, ni tampoco lo cuestionamos por un cliente que nos paga unos honorarios. Sino lo cuestionamos porque esa persona, quien va a ser sometido a un proceso penal, puede ser tu padre, tu madre, tu hermano o tu amigo. Y si no establecemos un sistema equilibrado y adecuado, los próximos en ingresar a un establecimiento penitenciario sin las garantías necesarias, vamos a ser cualquiera de nosotros en este salón. Y eso es preocupante. No continuemos con este problema, hagamos el cambio, es muy difícil estamos contra un sistema, pero podemos hacerlo. Nos quedamos con la satisfacción de compartir y poner nuestro granito de arena y comprometernos a mañana más tarde en esos plenarios y en esos plenos y además presentar los recursos de acuerdo a orden y de acuerdo a ley en seguir batallando y poder establecer una administración de justicia. Estoy casi seguro que en un par de años con gente como las que está acá presentes vamos a conseguirlo. Muchas gracias. Evidentemente, el coordinador siempre es el malo de la película, ¿no? Con los tiempos. Bueno, así que hay varias ideas aquí que compartir. Voy a ser respetuoso de los tiempos porque también viene otro grupo. Y... Yo siempre he sido consciente que no se debe de hacer un comentario, o una crítica de un ponente que hace fue, en general. Pero en la medida que es amigo mío, Jefferson, y además de aquí me voy a reunir con él un tema personal, familiar, más que crítica, quiero hacer un comentario, ¿no? Conversaba hace un momento con el doctor Ramiro Latrista, que por cierto tiene la escuela Eglo, Cusco. La práctica es el maestro de escuela de litigación oral, la recomiendo. Punto aparte es que... Más o menos, eso eh, decía, ¿no? En la detención preliminar, trato de entenderle y darle otra perspectiva, ¿no? No solamente hay que cuestionar el FUMUS, que son el presupuesto, el FUMUS, comis elicti, y el tema del peligro procesal, sino también hay que ver la utilidad del acto urgente e inapasable. Desde un punto de vista práctico, eso es absolutamente inviable. O sea, yo no concibo. ¿No? Y ustedes imagínense a su mamá detenida, a su papá detenido, en un calabozo, si es que conocen cómo es un calabozo, vas uno al segundo día detenida, ven, levántate mamá, papá, vamos a demostrar ahorita en la superior, si es que el acto que ha dispuesto la fiscalía, ocho actos de investigación, son actos urgentes y inaplazables, porque finalmente es la finalidad de una detención, hay jurisprudencia, esto, jurisprudencia? ustedes creen que los jueces... Eh, que así revoquen ¿quién va a devolver esos dos días, tres días en un calabozo detenido? Si tienen una idea de un calabozo, es la mitad, de, una cuarta parte de esto, donde haces tus necesidades, donde hay almuerzas, donde hay cenas, donde todo es oscuro, ¿sí? a veces el calabozo del gallinazo que está en la bancay, en la Fiscalía Nacional al Sótano, donde está todas las luces prendidas todo el día, mañana, tarde y noche. O sea, si tienen idea de cómo es. O sea, el día que legitimen esa situación, el día que justifiquen esa situación, yo sencillamente dejo de ser abogado. En cualquier momento te puede salpicar, y te pueden privar de una libertad de ese modo. Pero seguramente más tarde lo, lo conversaré con él. Después, cuando venía a esta conferencia, escuchaba que en el tema de la ley de crimen organizado, el problema es la aplicación, la materialización de la ley. De mi punto de vista, no es así. El tema, de fondo ahí, es la ideología que el doctor Ramiro Aladrista hacía en relación a unos jueces que hay, que lamentablemente es así, haciendo una radiografía de lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué? Que hay un pronunciamiento de la sala que te dice que en delitos de crimen organizado, cuando tú cuestionas una imputación necesaria, se flexibiliza. O sea, la imputación que se hacen a tu cliente, a tu patrocinado, a tu familiar, papá, dices, esta imputación no está debidamente garantizada, cuestionas un elemento objetivo del tipo penal, lo que te dicen en la sala y todos los jueces han aplicado con esa resolución es, bueno, acá no importa tu tutela, tu ¿sabe por qué? Porque como es un delito de crimen organizado, ah, entonces se flexibiliza esa garantía y ustedes van a una constitución nacional internacional, corte interamericana, donde ustedes busquen, no existe un criterio que pueda dar respaldo a semejante agresiva lesiva inconstitucional e intervencional posición. Ese es el problema de fondo. Es la ideología que de algunos jueces parten de esa premisa. Ahora, sobre el peligro procesal. El tema del arraigo, traigo aquí unas ideas en la doctrina nacional. Hay un abogado, amigo mío, Humberto Asmat que se ha preocupado sobre la materia, sobre la acreditación del peligro procesal. Queda claro que el 269 hay datos indicativos como el arraigo laboral, familiar. Entonces, él más o menos reflexiona, ¿no? Siguiendo la doctrina de la epistemología jurídica, y dice, a ver, arraigo laboral o arraigo familiar. Perfecto. Esos supuestos, cinco, que son cinco supuestos, en el 269, artículo 269, son supuestos constitutivos del delito, perdón, del peligro de fuga, son supuestos que acreditados me permiten inferir que va a jugar. ¿Cómo así? Una cosa, un dato objetivo es que ustedes están acá. ¿Perfecto? Está acreditado a través de los videos. ¿eh? De aquí me permite inferir que ustedes han aprendido de todos los ponentes que han hablado, o me permite inferir que han venido solamente por la fiesta en la noche. ¿Cómo determinamos ahí? Tiene... Por ejemplo, yo tengo mi, según mi de, de documento de identidad trujillo, yo soy Trujillo, yo vivo acá, ya cinco años. No, no el señor Alexander no tiene arraigo, no arraigo domiciliar, acreditado. ¿Permite de ahí inferir que yo me voy a fugar? Porque supuestamente mi arraigo domiciliario no es cualificado, no es de calidad. Es un supuesto... Que se tiene que probar para inferir el peligro de fuga o es un supuesto que ya acreditado constituye el peligro de fuga, que es un tema distinto. entonces Aquí han hecho, por supuesto, por supuesto un arroz con mango, los jueces sacan de aquí, sacan de allá. El libro de obstaculización, ¿qué es lo que te dice? Para calificar el peligro de obstaculización, artículo 270, te dicen, se debe determinar estos tres supuestos. El investigado influirá en el testigo el investigador influirá en el co-investigado un caso muy curioso de un ex fiscal supremo en la defensa ¿qué es lo que decía la fiscalía? y actualmente lo están, lo están haciendo actualmente en el caso de Gíner Alvarado por ejemplo primera instancia le dan comparecencia restrictiva apelan y lo han revocado de libertad pasó a prisión el caso del ex ministro a ver es un fiscal supremo, perfecto o un juez para no ser particular ¿eh? en general. Ya no soy abogado, así que no, no tengo ningún interés, por si acaso. Ahí. Tú como fuiste el supremo, pero ahora ya estás destituido. Pero como trabajaste 30 años, ah, es posible que tú influyas en el juez que está ahora viendo la causa, o en el juez colega, o es posible que tú influyas en el asistente que se quedó. Entonces, hay un tema ahí de afectación. Y acreditación, supuestamente, del peligro de obstaculización Acreditar el peligro de obstaculización ¿En qué estándar se prueba lo que ha dicho la Corte Suprema, lo que ha tratado de intentar la Corte Suprema? Es en la sospecha grave. ¿Qué es la sospecha grave? Pregunta. ¿Qué es la sospecha grave? Nadie te va a responder. Porque le, le ponen etiquetas, ¿no? intensidad menor, mayor, grave, gravísima, fuerte, vehemente. son terminologías, etiquetas, adornos, pero si tú dices, ¿Cómo le ponemos la sospecha? Nadie te va a responder. Entonces, para ello no tienes que ir a la doctrina de la epistemología jurídica. No hay otra, no hay otra solución. Y ahí ya hay un mundo que evidentemente aquí, por el tiempo no te responde, pero ahí hay una serie de debates ahí muy entretenidas. Entonces, respetuoso yo mismo del tiempo, me autocontrolo, si no ya me paso. Eh, muchas gracias por todos. Muchas gracias, doctores, un fuerte aplauso para la mesa. Gracias de verdad, gracias también, quiero de nuevo. A todos, a todas las personas que están acá presentes, en este caso también a los patrocinadores, acá hay algunos patrocinadores que se han hecho parte de este evento, de verdad, muchas gracias, gracias porque con su esfuerzo, su cariño y la voluntad nos invitan a este evento tan importante sobre el derecho penal y más aún este tema tan controvertido con varios puntos de opinión. Vamos a tener tiempo de una pregunta. Vamos a darle la oportunidad para que solo un expositor, por favor, le puede pasar. Gracias. Buenas, buenas tardes con todos. Le habla la abogada Yesenia Casa, abogada de Yacucho, y eh, es la primera vez que existe este evento, muy importante, sería bueno generar más tipo este evento o este tipo de conversaciones, ¿no? Eh, yo quería hacer más que una pregunta, eh, una reflexión y opinión, eh, debidamente justo al tema que han tocado las medidas de coerción. Y, y yo sé que los abogados litigantes van a entender este punto de vista. Cuando nosotros, como abogados, vamos, ¿no? A, a defender a nuestro patrocinado se da, no sé si se han dado cuenta que la fiscalía pues no tiene un control un control a qué me refiero a veces abusa de su función ejemplo cómo inicia un caso de organización criminal en base a un informe policial y los que hemos leído y somos muy detallistas, rigurosos al leer este informe, ¿qué dice el informe? que se le ha visto a Juanito este, conversando con tal persona que probablemente pertenece a una organización criminal y todavía le agrega, en, y no me dejarán mentir los que litigamos en Ayacucho, en la parte del BRAE, Ucayali, eh, y que está ligado a... Este, tiene conexión con narcoterrorismo. Pero uno como dijo ¿qué? Narcoterrorismo, o sea, como que ya tú, tú, tú... Tu percepción va más allá de, de tráfico, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? ¿Cómo este policía, porque es un policía que nace, sabe que primero es una organización criminal? Los policías tienen los estudios necesarios para determinar que es una organización criminal, para determinar que es un delito común, me pregunto. Y justamente yo hago, yo digo, ¿no? Que venga a declarar. Lo cito a declarar al policía y le hago esas preguntas y no lo tienen. Entonces, si no tienen la, la, la, la parte académica para poder este, determinar si es un delito común o un delito especial, ¿cómo pueden atribuir ese cargo? ¿O cómo pueden opinar? No es una atribución, es una opinión. ¿Pero qué hace la fiscalía? De esta opinión hace su requerimiento de prisión preventiva. ¿Y dónde está el, el filtro de la fiscalía? Porque para eso somos o son fiscales, ¿no? Y con mucho respeto, porque mi padre también ha, ha sido ex fiscal, el doctor Julio Casanina, que hemos dejado un precedente vinculante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Casanina versus Perú, donde se le ha dado de alguna manera una estabilidad, pero ¿para qué? Por eso digo, ¿no? Así como tal vez hemos dejado un precedente de estabilidad, ahora pido un control. Porque no me parece que lo que la policía informa, el fiscal copie y pega. Y en base a eso, hace su requerimiento. Eso no es justo. No para nosotros, para nuestros clientes. Así como dijeron nuestros colegas, sufren sus familias, muchos de ellos inocentes. Eso es un punto, este, co colegas, ¿no? Y me gustaría aportar, apoyar a este tipo de control, porque lo que la fiscalía necesita es un control. Segundo punto, <coughs> cuando la Fiscalía pide su requerimiento de prisión preventiva. Eh, si se han dado cuenta, no sé si acá en Lima o en otros distritos, piden para todos, para, generalmente, generalmente, en un 80-90%, para todos. Sin distinguir, por ejemplo, voy a comentar un caso o dos, ¿no? Que la persona pueda ser discapacitada, un ciego, digamos. ¿Y qué le ponen como rol? custodiar el centro de acopio. Me pregunto, ¿un ciego puede custodiar? Y pide una prisión preventiva. O sea, hay que tener criterios, o sea, señores fiscales, eh, señores jueces, ¿no? Y abogados que debemos apoyar. Hay que tener un criterio para pedir una prisión preventiva, porque casos de organización criminal no se resuelven en un mes, en, perdón, en 15 días. Duran un mes, mes y medio, y quién les devuelve la libertad o, o esa, ese daño esa reparación que deberían de tener nadie. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este es un tema muy delicado que yo creo que debería de tomarse, en ¿no? otras, este espe específicamente, ¿No? Un día o mediodía de este tema. Entonces, ese es mi comentario. Ustedes eh, como colegas, ¿No? ¿Qué proponen aparte del tema del de asistir a los plenos? Aparte de que también los jueces yo creo que deberían coadyuvar, ¿No? O sea, si yo ya veo que el fiscal está... <coughs> reiterativamente solicitando una prisión preventiva con, sin tener una buena imputación o sin reunir los elementos, este, la, los, el, el artículo de, la, de peligro de fuga y todo ello, entonces yo creo que el juez debería también tener ahí un, cierta participación con la finalidad de qué, de coadyuvar, de no vulnerar los derechos, los derechos humanos, esa es la finalidad. Y hasta como dijo el último colega que me antecedió, si nosotros no ponemos un fin a esto, nosotros mismos podemos estar en parte de ello. Y le digo por qué. Este es un llamado al Colegio de Abogados de Lima. Yo, eh, como les digo, me, me, me sorprende. A veces digo, lo, o sea, el derecho se aplica igual acá que en Ayacucho, Lima, Arequipa, y te das cuenta que no. Tú vas, a ver, yo quiero que me, algún abogado levante la mano y diga, ¿no? ¿Quién no utiliza su teléfono celular para trabajar? ¿Alguien no utiliza su teléfono celular para trabajar? Todos usamos. Y cuando están detenidos en la dirandro, no te dejan entrar el teléfono celular. Dime tú, tienes la declaración de tu... Ese día te fijan la declaración. Una diligencia de apertura de celular. Doctor, de doctora, con el mayor respeto, si va concluyendo porque tengo de la, de la parte de la organización, me están presionando. Sí. Gracias, un minuto nada más. Este, el, el teléfono celular, les decía. Hacen la apertura del teléfono celular. Y tú como abogado, ¿qué necesitas? Tener ya es la información de tu cliente para ir avanzando tu teoría del caso. Entonces, si te limitan al, al entrar tu teléfono celular, obviamente no vas a poder tener todas las diligencias o las actas que, que uno requiere. ¿Y qué dice el, un, la resolución administrativa tanto del, del poder judicial que nosotros podemos tomar fotografías a las actas, ¿verdad? Entonces, por favor, un llamado al Colegio de Abogados de Lima, que se, no se nos limiten los abogados a poder usar, pues, este es material de trabajo, herramienta de trabajo para hacer nuestras diligencias, y espero que en otro conversatorio podamos tener un poquito más de tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor, si me permite la respuesta, públicamente, doctora, está usted invitada para que pueda integrar una mesa en la tercera conferencia anual de los penalistas. Se lo ganó, doctora. Gracias, gracias. Treinta eh, segundos para responder el comentario de muy bien de la doctora, felicitarle. Y con riesgo a que me denuncien otra vez al colegio de, al colegio de abogados de, de la Casa de la Libertad, de donde yo soy. Yo publiqué una disposición superior, y no es por vanagloria, pero es importante mencionarla en la cual yo impulsé una causa que es para excluirla, excluir a una fiscal por incumplimiento de sus funciones. Creo que es la segunda en historia. Y por publicarla, la fiscalía me denunció al Colegio de Abogados y ahí estamos. Esa es una de las herramientas que cuando un fiscal abusivo que no cumple adecuadamente sus funciones, está escrito eso en la ley, puedes acudir tú como abogado, para ello tienes que generar todo, es construirlo, no solamente decir la fiscal no cumplió con su función, no, hay que crear evidencia, hay que generar los hechos, hay que, hay que crear todo eso. Y finalmente, en la disposición superior decidieron excluir, de un caso importantísimo, la de activos. Entonces, creo que esa sería una de las herramientas para que poner un escollo, un límite a la arbitrariedad con que algunos fiscales realicen su función o no. Entonces, con eso doy por culminar mi participación, muchas gracias. Doctora Latrista, la última, vamos. En primer lugar, un saludo a la región Ayacucho. Muchas gracias por la intervención. Sabemos la fuerza y la calidad de la, del foro ayacuchano. Eh, tengo que manifestar en primer lugar que el ministerio público cumple una función fundamental en el, estable, en, en el mantenimiento de la democracia y en la vigencia de los derechos fundamentales. Tenemos que saber distinguir que hay algunos miembros el Ministerio Público, como hay algunos miembros del poder Judicial, que eventualmente no cumplen. Cuando ocurre eso, aparte de, la, de, la, de lo que ha manifestado este, el doctor que me ha antecedido, eh, definitivamente se necesita una actuación activa del abogado defensor. El abogado defensor es que en el caso concreto debe dejar todas las sustancias y con valentía enfrentar situaciones de abuso de arbitrariedad con Valentín, Porque ocurre también que a veces el abogado parece el defendido, en algunas circunstancias. Lo digo con verdad, ¿ah? ¿eh? habido muchos casos de ese tipo. Entonces, lo que tenemos que ver es saber cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones, y con firmeza enfrentar situaciones de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Gracias, doctores. Ahora, la cuarta mesa, fiscales, ah, ¿eh? agárrense, ¿ah? ¿eh? Cuarta mesa, vienen los fiscales, Vamos a concluir esta primera parte, doctores. A ver, dos mensajes, ya cortamos transmisión.